Portugal, vamos con Nicolás Alves y años 70 Si sí, te dije algo, porque yo no caí hasta que no vi el vídeo, que está inspirado en los años ah, 70 vale. Bueno, puedes ser que me la canción, si está inspirada sí. en los años 70 Es porque... más, yo creo que va a ser de tus favoritas, sí. Sí. Por el estilo va a ser de tus favoritas Vamos con sí, Nicolás Alves Manda avisar que hoy no estoy pra ninguém. ¡No! Es un mini Bon Jovi A mí esto como Me ha regalado un poco la Coldplay Sí, sí, sí, es muy Coldplay Pero el ese así es muy Bon Jovi No me canta que no veo. Sí, sí, sí. Espectacular. me quiero nada. nada. nada. Es que no parece que se ha habla de la voz No, no, no, no, no. <risa> Joder, es que cuando hace eso... <risa> uh. Si toca la guitarra ya, sí, es que en, ¿En el, el escenario, festival, o sea, o sea es yo que creo que va a dar público. Es que esta <ríe> yo creo que va a ser el Dark Horse, que es el, el, el caballonero, que no lo vemos venir y ya verás. Sí, y va a arrancar bien. Cuando esté en el escenario, ya verás, esto va a muchos puntos, este niño canta sí, sí, brutal. la vaina de piel. O sea... <ríe> <ríe> o sea me ha encantado. Hasta pues, pues aquí Portugal, <risa> lo dicho, o sabía que le iba a gustar a mi hermana. Es muy buena Portugal, yo no la tengo muy arriba porque no es mi estilo total, pero el chaval canta genial. Sí, aparte el, el estilo rockero este, eh, me ha encantado, me ha encantado. O sea, la voz que pone eso no sale de un niño, de un niño, sí, sí. o sea, no sale de un niño. Es eso, que es que es un niño, o sea, ¿cómo canta así? Sí, exacto, me ha gustado mucho Portugal, de, de las que he escuchado hasta ahora, Portugal, y la de la festa me ha encantado, las bueno, dos. pues esta ha sido Portugal, ya sí. quedan pocos países, vamos a ver el siguiente en el siguiente vídeo.